Hola a todos y bienvenido a Football Therapist, ma, mi canal. Hoy, como prometido, toca presentar a, a cuatro jóvenes cracks de, de la selección ecuatoriana, uno por uno. Pero antes de empezar, me gustaría in, invitaros a, mijar, a, a mirar mi, mi último vídeo, que, que justamente está, está relacionado con, con el de hoy. Porque en, e en ello, o sea, en, en mi último vídeo, vi intenté explicar por qué independiente del Valle, el club formador de esos cuatro jugadores se ha vuelto en una máquina de, de sacar jóvenes jugadores desde, desde hace unos años. Y la mejor prueba de este éxito son seguramente esos cuatro cracks, ya que el campeonato ecuatoriano nunca ha conocido algo así antes. Eh, aunque... Bueno, aunque no, no sé hasta dónde van a llegar estos, estos jugadores en el futuro Lo que sí es claro es que tienen un buen potencial que aprovechar Y que forman parte de los mejores jugadores que IDV ha formado Y ahora sin esperar más eh, Vamos a empezar con el primero Un defensa central de, de 19 años que, que se llama Piero Encapié Juega desde, desde verano en el Bayer Leverkusen, donde, donde Seguane, su entrenador, le, le alinea de, de lateral izquierdo, aunque me, me gustaría verlo en la saga en, en el sitio de, de Jonathan Tah, ya que ese último no me, no me convence mucho a la hora de, de marcar rivales. Ahora bien, hincapié también es muy cómodo en la posición de, de lateral izquierdo, en parte porque es bien rápido y eso le permite, por, por ejemplo, hacer carreras con, con el balón entre, entre rivales, como vamos a ver en, en, la, en, la en la primera secuencia, ¿no? Bueno. Sí, bueno. Uh, o sea, aquí está justamente hincapié y hay un buen, un buen espacio que aprovechar y lo va a hacer justamente, ahora lanzamos la secuencia si se, directamente esta, o sea se echa a correr con, con, con plena velocidad hacia adelante y aquí bueno, ve que hay espacios en, entre, entre esos jugadores o sea, que, que podría jugar uh, Pasar a, a este piñán Que está aquí, pero Ve que hay espacio aquí Y lo va a aprovechar, ¿no? Bueno, aquí cara Encaja muy bien, ¿no? Uh, y aquí Obtiene una falta bueno, es, esa era la primera secuencia. y Aunque en Capi es muy bueno defensivamente, sea en, en los aires o a la hora de, de robar el balón, no me voy a mostrar secuencias para esas cualidades porque quiero que el video no, no sea demasiado largo. Lo que sí me gustaría enseñar es el aspecto en el que tiene que mejorar, según yo, eh, que es la, la, la anticipación de, de carreras en profundidad. Y bueno, lo vemos por ejemplo aquí, eh, marca, está aquí hincapié, y marca muy bien su, su rival, pero, eh, o sea, el colombiano, su, su, su rival colombiano va, va a ejecutar de maravilla, un, o, o sea, va a fingir pedir el balón en los pies, pero se va aquí... Es el momento en el que se, se va a ir en, hacia adelante el rival colombiano y vemos a, a hincapié que está que está ya con, con la intención de, de echarse a, corre, a correr con, con plena velocidad y es y esto es, es justamente un, un problema para él porque apusa un poco de, de sus capacidades físicas y echarse a correr... A, o sea con plena velocidad, eh, es, o sea significa que que tendrá que, que girarse, o sea que frenar, que girarse y ahí está metros de detrás de, de su adversario. O sea una una posible solución sería justamente hacer uh, pequeños pasos cuando corre en vez de de, de ir a a por todo a todo poder por así decirlo y también orientarse así elige eh, o sea realmente de lado porque puede luego puede ir o es, es, en, en, en ambas eh, direcciones bastante rápidos y en vez de, fer, de hacer de girarse casi por por completo si sí, vamos por completo por así decirlo solo puede o sea, no, no necesita girarse por completo Solo puede desplazar desplazarse lateralmente hacia hacia su portero de, otra vez Bueno, hasta aquí la secuencia, ¿no? Y bueno, sí, eso eso era la primera secuencia de para, para mostraros ese, este problema de... En, Anticipación de, de las carreras en profundidad, pero hay una tercera que es que es aquí con, contra la Argentina. Aquí es esta Messi, aquí Di María, aquí hincapié y vemos que no sé si hincapié si habrá visto a, a Di María. Pienso que sí, pero lo que lo que lo que está seguro es que es, o sea comité un error con cuando se al lanzarse otra vez con plena velocidad hacia, hacia hacia Leo Messi aquí y vemos que bueno o sea vamos a ver ahora mismo que, que ya es ya frena y ya se ya se ya frena y ya se gira un poco antes que ahora ahora justamente antes de que Rodrigo de Paul lanza o sea pasa juega en profundidad bueno y yo creo que si aplica las soluciones mencionadas ya no tendrá este problema porque es alguien que le viene el juego así que, que no creo que caería en la misma trampa si se repite un, alguna vez un, una tal situación como la con Di María que, que luego os puedo mostrar otra vez estará metros a, por delante de él, ¿no? Bueno, hasta aquí esta secuencia. Y soy, si soy tan optimista al respecto es porque en cambio he mostrado ya varias veces ser capaz de leer el juego. Lo, lo demuestra uh, la, la precisión de los pases que, que transmite entre las, li las líneas o, o en profundidad. Y os tengo justamente que enseñar al menos una, ¿no? La, aquí, bueno, hincapié va a recibir el balón. Lo vemos. Y luego hace un... O sea, da un balón largo muy preciso hacia, hacia el otro lado. Uh, aquí. Muy preciso, ¿no? Y me, me gustó mucho el, el riesgo que tomo, porque a, a, habría bien podido jugar... Um, o sea, pasar el balón a este jugador, pero quería que, que su equipo avance y me gustó ese, ese, ese riesgo que, que tomó. O sea, que... Es que tiene con, confianza en, en sus capacidades y esa confianza la, la reencontramos en otra secuencia donde... Donde va a realizar un, un sombrero. O sea, que... Pero lo que me gustaría destacar así... Eh, de, destacar aquí es justamente su habilidad de su, su toma de, de información vemos que gira la cabeza antes justo antes de recibir el balón y ve que y ve este, este rival no si sí, que lo ve aquí bueno y o sea ve que, que está llegando su rival y eso le permite justamente a, o sea, ejecutar un, un sombrero de, de maravilla. Bueno, y luego transmite el balón a, a su compañero. Bueno, esto era justamente la... O sea, ejecuta a la perfección el gesto bajo bajo presión. Y la presión rival es justamente algo que, que puede saltar, que sabe saltar. Uh, también de, de maravilla, sea, sea por el pase o por carreras um, rápidas con el balón, como ya he mencionado. Pero también puede vencer esta presión rival con una gambeta, lo que quiero, lo que quiero mostrar aquí. Uh, va a recibir el balón. Llega el rival. Y... Una, una gambeta, hacia. Una hacia el interior y lo que me gustaría destacar en esta secuencia es es justamente el comportamiento de, también de este jugador el número 23 que vea ve hincapié ahora mismo que está viendo pero luego o sea fijaos fijaos No, se me escapó Perdón, perdón Sí, ve ahora mismo que, que hay un Que hay espacio aquí Que hay espacio aquí, ¿no? Así que Se lanza a por el, a por el espacio Porque ve que es posible Que, que lo hace o sea, Es posible que, que, que reciba El balón Que, que le, que le dé un pase hincapié y luego, nuestro nuestro número 23 va a hacer un scan, gira la cabeza para ver y para ver a hincapié. Ve que le da un pase y justo antes de recibir la pelota, no sé si lo habrá visto, también mira por la derecha, otro scan. Ve que un rival, o sea, va por él. Esto le, le obliga a... a no, o sea, no puede avanzar con la pelota y hace ahora mismo otro scan y ve que hay aquí otra vez espacio y que él está llegando. Así que podrá pasar al jugador a su espalda, así. Y luego Ecuador, o sea, puede abatir una línea de presión así y, y, y está con velocidad para avanzar, o sea. Perfecto la, el comportamiento de este, de este número 23. ¿Y quién es? ¿Quién es este número 23? Justamente es nuestro segundo jugador y el, el más prometedor. Con, con hincapié eh, se, se unió que es Moises Caicedo eh, jugador que de 20, 20, 20 años, ¿no? 20 años que, que pertenece al, al Brighton, pero que juega actualmente en. ...en Bélgica, para el, el Bershot Y pienso que... ...bueno, la... ...pienso personalmente que la secuencia que os acabo de enseñar... ...ha sido suficiente para convenceros de... de su excelente lectura del juego. Así que no estaréis sorprendidos si os digo que, que la utiliza para recibir o... ...o pasar entre líneas o en profundidad. Lo que me gusta con sus pases es que además de su precisión... Suelen ser secas, rápidas, pero no demasiado. Y eso sobre todo a la hora de pasar la pelota hacia él, el otro lado. Y este pequeño detalle tiene su importancia, ya que, que más temprano llega el balón al compañero, más tiempo tendrá este antes de, de, que llegue, de que llegue un rival. Así que puede arrancar con el balón para que el equipo, para que el equipo pueda avanzar también. Y como Moises Caicedo ya... Re, ya ha realizado muchos pases bonitos en su carrera, invitaros a, a ver un partido suyo, una compilación de, de sus highlights en, en YouTube, resulta más fácil para mí que, que elegir solo un, un pase a mostraros, ¿no? Pasamos ahora a otra de sus cualidades, que también tiene que ver con, con su buena lectura del juego, que es su capacidad a presionar, vemos aquí o sea dónde está dónde está que está aquí eh, en el momento del pase y ya se ya ve que ya es ya, esté, ya está yendo a, a por el rival y y bueno cuando está bastante alejado del, del rival pero eh, eso es perfecto porque pero, o sea, el, el rival no siente que, que va a llegar alguien hasta el, hasta el último momento, momento, ¿no? Y como vemos, cuando llega el pase ya, o sea, ya está cae sobre el jugador. Y luego, y bueno, me vais a decir que sí, con, con un jugador que con, con mejora, o sea, con una mejor toma de decisiones. Uh, toma informaciones Habría podido ver a Caicedo Pero no sé si habría podido hacer algo más Porque O sea Os, os, os mostró a, vida, a velocidad real O sea llega y, y ya está y, y luego juega muy bien con su cuerpo Y recupera así el balón um, Y esto también Muestra que, que no O sea que Que, nos, que no se necesita tener un un cuerpazo, o sea, hacer un, una montaña de músculos para recuperar <risa> balones, para, robe, bueno, para, para robar balones, ¿no? Eh, o para ser bueno defensivamente. Y Caicedo también es precisamente bueno en, en los buenos aéreos. Bueno, eso habla, eso habla muy bien de, de esta creencia popular, ¿no? Um, y luego tengo... Que decir que no encontré ningún defecto de oh, no encontré ningún defecto en, en Skyseo, es un jugador muy completo y es por eso que también tengo que, que hablaros de sus cualidades ofensivas ¿no? y no he seleccionado un, uno de sus numerosos potentes remates precisos sino una proyección en el área que me parece inteligente justo antes de que el jugador aquí al lado os voy a mostrar o sea, aquí está Caicedo y justo antes de que el jugador aquí recibe el pase eh, Moisés Caicedo va a escanear otra vez lo vemos aquí, y gira la cabeza mira hacia hacia adelante y ve presumiblemente que, que Yerimina está aquí en un o sea, ya marca un rival y hay posibilidad de tener una situación de 2 contra 1, ¿no? Porque si, si llega aquí o aquí, o sea, Yerimina tiene que defender contra, contra dos, dos rivales. El problema es que si se va por esa dirección, ya está un colombiano aquí libre. Me vais a decir que aquí también, pero la, la verdad es que pa parece como congelado este jugador a, mirando a, a, a aquí el balón. Es por eso que... Vamos a ver. Um, es por eso que se, se decide... A, a, bueno, por, por el, para el primer palo, ¿no? Se decide por, por ir a por el primer palo. Así, bueno. A la espalda de, del jugador colombiano. Que, y recepciona bien el centro. No acaba en gol, pero bueno. Eso, no, eso es un detalle, ¿no? Bueno. Luego pasamos al tercer jugador, que es Gonzalo Plata. Tiene, 20, tiene 21 años y juega en el Real Valladolid de préstamo, ya que pertenece al Sporting eh, Portugal y tengo que admitir que me gustaría hacer una, una predicción sobre el nivel que podría alcanzar, en parte porque sus cualidades principales son el regate y la velocidad ya han jugado como extremo izquierdo pero hacerle jugar en esta posición sí, significa no, no aprovecharlo a, al 100% porque hace diferencias principalmente con su pie izquierdo sea regateando o, o pasando, así que como extremo izquierdo, puedes bordar y centrar, pero no estará tan cómodo a la, a la hora de crear peligro como, como cuando se va por, por dentro, de la, desde la banda derecha, con, con el balón pegado a, a su pie izquierdo. Por eso hay que, hay que ponerlo como extremo derecho en el, en el semiespacio derecho. Lo vais a entender mejor con la secuencia que os voy a mostrar a, ahora mismo. He elegido una, una o sea, solo esa actuación y no otra, porque también, también eh, con ella podemos también ver, lo, o sea, tam, tam, también vais a entender lo, las dudas que que tengo en cuanto a su potencial. Bueno, lo exhibe muy bien esta secuencia. Aquí, es, o sea, bueno, primero tengo que, que mostraros dónde, dónde está nuestro amigo. Gonzalo Plata está aquí. El balón está aquí. Lo va a recibir ese, ese jugador ecuatoriano. Y va a girarse y pasar a, a Gonzalo Plata. Así que, <ríe> que ya os cuento, ¿no? Aquí vemos que un Gonzalo Plata hace un scan, hace otro scan, o sea gira dos veces la, la cabeza aquí al lado o sea que tiene esas capacidades de, de tomar buenas decisiones o sea eh, que oh, lo siento eh, tiene tiene una buena toma de informaciones y justamente porque gira la, la cabeza hacia hacia la izquierda vemos que este jugador aquí está bueno, libre de marca. O sea, el, el jugador es, está bastante lejos de él. Y... Por eso piensa que, que el rival directo de... Piensa el, el rival directo de... De Gonzalo Plata. Que, que él se va a... A por, a por ese lado, ¿no? Que va, que va a dar un pase aquí, por ejemplo. Pero la verdad es que no. Que ejecuta luego muy bien. O sea, muy bien el control or orientado de, de Gonzalo Plata. Y luego, o sea, encaja como, como un animal aquí. Plena velocidad. Que, o sea, que, que, que, que conduje muy bien para atraer ese rival. Que va a liberar de marca a este, rival, a este compañero, ¿no? O sea, que cabala que, que muy bien el espacio aquí, que... Que, que come el espacio Pero Bueno, aquí regatea muy bien Pero aquí, aquí está justamente el problema Lo ha hecho todo perfecto Pero en vez de pasar aquí A este jugador libre de marca O quizás Ir a por delante Ir a por el interior Y, y, y bueno, sacar un y rematar con, con su mágico pie izquierdo Va a irse por el lado derecho Y eso no O sea, no, no me gusta tanto porque Porque era mejor pasar aquí a este jugador Que también había posibilidad de dos contra unos Si sí, pasa por él Luego se puede ir allí Y ahí hay, hay es ese, ese dos contra uno Pero bueno no, no, no, no optó por esa por, por ese camino, sino por el por este, bueno que, que el disparo no tiene mu mucha pro probabilidad de, de acabar en gol, ¿no? Lo, bueno no es, no es tan grave, pero la verdad que, que, que veis así también las dudas que las dudas que, que tengo en cuanto a su potencial ¿no? bueno esto, y para acabar tenemos a uno um, o sea, el, el último jugador que, que es Alan Franco 23 años pertenece al Atlético Mineiro um, pero juega de préstamo en el Charlotte FC de, de, Miguel, de, de Miguel Ángel Ramírez um, que que tenía justamente, de, de, o sea, que, que era su entrenador, en eh, independiente de Valle. Alan Franco puede jugar en todas las posiciones del centro del campo, pero prefiero tenerlo en una zona más adelantada que como centrocampista, eh, que como centrocampista delante de la defensa, porque aunque suele perfilarse muy bien para aguantar el balón ante su rival, hay que, decir que, hay que decir que no es bueno en los aires No obstante, sí que es un buen robador de balón Agresivo y con, y con balón digamos que es bueno para recibir entre las, las líneas Sin embargo, no es la, la, la cualidad que, que me gustaría eh, destacar con la secuencia il, elegida Sino su rápida toma de... De decisiones Y esto sin verdaderamente tener que, que girar la cabeza Tiene una muy buena visión periférica Que, que le permite luego transmitir la pelota vamos a, vamos a verlo O sea, está aquí Alan Franco O sea, libre de marca Hay, hay mucho espacio entre esos cuatro jugadores, ¿no? Y vamos a ver que también tiene una buena toma de decisiones. Aquí gira la cabeza varias veces. Otra vez. O sea, no sé si, si los podéis ver. Pero aquí se gira muy rápidamente. Y con solo dos toques. O sea, un toque para el control. Y luego directamente un, un toque en profundidad para este jugador. Que, o sea, es una es un pase precioso, precioso, ¿no? Que aquí no no se, o sea, no se ve ese jugador es un poco escon está un poco escondido aquí. Pero lo ve lo ve, sí que lo ve nuestro amigo Alan Franco y bueno, muy rápido, la verdad os, os mostro otra vez. Se gira y directamente juega, ¿no? Bueno, hasta aquí, la secuencia o sea, tiene una muy buena visión periférica porque directamente, nada más girarse, o sea, ya, ya te da el pase Alan Franco y luego, también hay que mencionar sus carreras hacia, hacia adelante ¿no? Um, llega... que está aquí que está aquí, y aquí hay el semiespacio se va a ir a por, a por el semiespacio para, o sea, eh, Alan Franco sí que va, sí que recibe muchos centros, eh, o sea, llega, tiene una, buen, una buena llegada para, para ir a recibir a, a algunos centros, pero también se, se va hacia adelante para, o sea, para dar centros el mismo, como vais a poder verlo aquí. Ahora mismo, bueno, oh, lo siento que, que no, ahora, right. sí, que luego, perfecto el centro, vale, y aquí está Alan Franco, muchos habrían seguramente esperado aquí o pedido el balón aquí, pero, no, pero, no, pero él no, se, o sea, se va por, por, por este semiespacio aquí. Que, o sea, espacio sí que hay, ¿eh? Pero, o sea, el timing es, es verdaderamente perfecto. Y luego, como vemos aquí, sale, sale el guardameta, el arquero. Y nada más girarse, o sea, en vez de, de intentar rematar, prefiere dar la pelota aquí al lado. O sea, tiene, verdaderamente, en, en pocos segundos, o sea, que que no ha tenido, no ha tenido mucho tiempo directamente aquí. O sea, va, va muy rápido y por eso tiene buena, buena toma de... de informaciones, pero también de decisiones y, y una, buen, una buena visión periférica. Para terminar con Alan Franco, eh, y su aporte ofensivo también hay que saber que es precioso en los pequeños espacios, espacios delante, porque como ya he mencionado, aguanta, aguanta bien su balón, ya que es capaz de, de cambiar de dirección, de reorientarse verdaderamente fácilmente. Y bueno, creo que lo he dicho todo para este vídeo uh, de análisis de esos cuatro cracks ecuatorianos. Será interesante seguirlos cada uno en su club y juntos con la tri, la, la tricolor. Pero más allá de estos cuatro, um, Ecuador tiene otros jugadores interesantes que seguir. Si queréis mirar la, la selección próximamente, quizás en sus últimos partidos de cualificación para el Mundial... Obviamente encontramos a Pervis Estupiñán y a Ener Valencia, que, que son bastante conocidos, pero a sus lados también hay otros jugadores que, que pasaron por Independiente del Valle, como Félix Torres, Jackson eh, Méndez, Carlos Crueso y Mijael Estrada. Y otros pasaron justamente por su academia, como Ángelo Preciado y José, y José Hurtado. También hay jugadores formados en, en IDV que... En mi opinión merecen debutar con la selección como William Pacho y, y, y Jackson Jackson Poroso. Luego hay otros jóvenes ecuatorianos eh, que habrá que seguir de cerca en el futuro como Leonardo Campana o Jordi Caicero, Pero pienso sobre todo en, en Jeremy Sarmiento, Diego Almeida y Byron Castillo. Pero bueno, hoy solo quería eh, presentar a, a jugadores que que pasaron por la cantera de Independiente de Valle para estar en, en la continuidad de, de mi último vídeo. También quería mostrar que esta cantera es un, es un éxito para, para un país como Ecuador que, que no está acostumbrado a, a que salgan tontos, tantos jóvenes tan prometedores, ¿no? En cuanto a mí, si no quieres perderte mi, mi próximo vídeo en el, en el cual presentaré los diferentes clubes de de fútbol de Red Bull, a través de su rol y de su historia, te invito a seguirme en mi canal de YouTube eh, y en mi Twitter. Si te, si te gustó este vídeo, puedes darte a like, decírmelo en, en los comentarios y, y compartir el vídeo que, que me ayudaría mucho. Chao.